ya también, Ni hijo profunda Tú eres muy tonto. Y a ti, en tu casa, te lo tienen que decir. Tus padres te tienen que sentar y de explicarte que eres tonto. Pero no como crítica destructiva. Como crítica constructiva. Para que mejores como persona. ¡El ciclón que España, eh! ¡El ¡Es ¡Mira cómo me ha dejado! Patricia. ¿Qué acaba de pasar? ¡Hijo puta! ¡Joder! ¿Qué cojones, bro? Oh, pero esto qué es? Te estoy viendo yo también hijo puta. Te estoy viendo payaso. Te esto es? estoy viendo ¡Dímelo! payaso. Te estoy viendo payaso. Te estoy viendo payaso. Te estoy viendo payaso.